Buenas tardes, feliz Navidad a todos. Estamos hoy en el canal de BluNi y aquí mi amigo Sergio me ha querido invitar a presentaros esta reformita que hemos hecho en el barrio de Mirar Bueno en Zaragoza. Eh, hemos Piso querido... super mono. Piso, espera. piso Y una no... cocina excedente. Quédate sí. con nosotros y vamos a verlo. Bueno Alberto, cocina abierta al salón. Sí, la verdad es que últimamente es un clásico y sobre todo en parejas eh, jóvenes que de alguna manera en su primer piso como es este eh, quieren que todo el espacio de vida esté integrado eh, en un único sitio. ¿Cuántos metros tiene el piso? Es un espacio de unos 35 o 40 metros cuadrados con la escalera de subida, el acceso y un poquito hacia la vez de distribuidor. ¿Metros del piso en planta baja? En planta baja estamos hablando de unos 90 metros más unos 30 de la del ático, del espacio Perfecto. cerrado, más otros 30-35 de terraza. Pero con 90 metros en planta baja, al abrir la cocina al salón, te queda un espacio... Queda un espacio... Qué impresionante. Sí sí, ver, sí, sí, sí. Muy chulo, muy chulo. ¿Y la cocina estaba aquí al principio? Bueno, eh, la verdad es que hemos reorganizado los espacios, sobre todo los húmedos de los dos baños y la cocina, para poder abrir de alguna manera esta cocina al, al salón. Correcto. ¿Y, y por ejemplo? Muchas veces, la mayoría de veces que vemos vídeos en España, eh, es la placa la que está en la isla. Sin embargo, hay muchos canales de YouTube dedicados al tema de interiorismo y de reformas que veréis en Australia y en Estados Unidos casi siempre es el fregadero el que está en el centro de la isla. Y también hemos visto vídeos en nuestro canal, os dejo aquí algún enlace a alguno de ellos, donde la isla es desierta que decimos porque no lleva ni fregadero ni lleva, ni lleva placa. ¿Tú qué opinas de ese bueno, tema? Bueno, aquí la verdad es que le hemos dado muchas vueltas a esta isla. Eh, la hemos dibujado sí. con placa, la hemos dibujado con placa y con fregadera. La hemos dibujado desierta por completo. Correcto. Y yo diría que aquí ha primado al final la decisión de la clienta. Sí. Eh, yo era más, más, estaba más abierto a poner aquí la placa por de alguna manera de cocinar de cara a los comensales, a la pareja, al salón y dejar la zona interpreto yo más sucia que es la fregadera en la zona más oculta. La clienta interpretaba que prefería cocinar a un espacio más reservado y tener aquí el, ¿Te el fregadero. Tampoco la veo, la veo mal, o sea, de hecho la veo bien en el sentido de que si pones la placa muchas veces cuando ponemos la placa estamos más acostumbrados a ver los taburetes todos en línea delante de la isla. Mientras que al poner el fregadero pero haber reservado cuatro taburetes en un lateral de la isla, creo sí. que también queda bien. O sea, el no, de... si el, el resultado es... Es, es estupendo, chulo. yo creo que es un poquito por criterios de, de forma de actuar, de forma de moverte y de cocinar en, en un espacio. También a nivel de precio hay que saber que una, una campana, que luego hablaremos de los electrodomésticos, de una campana que va en pared siempre es más barata que una campana de isla, entonces bueno, te sí. afecta en cierto modo. Y luego sí. también técnicamente, Alberto, a nivel de sacar el agua, porque llevar el agua siempre es fácil, pero sacarla de la isla... Bueno, aquí teníamos la facilidad que aquí en esta pared teníamos desagües. Entonces, con la pendiente mínima hemos conseguido llevar el desagüe del fregadero a, no a la bajante. Porque sí. en otros casos sí que es mucha distancia y no puedes llevar el desagüe. O no puedes llevarlo con garantías de que a futuro no tengas problemas de atascos sí. Entonces aquí estamos, estamos bien. ¿De colores? También estamos muy bien. De colores... Si sí, algo primado camisa. ha sido <risa> integrar todo, el, todo el espacio con un único color, no como color. podéis ver en paredes, en la referencia de los, de los armarios. No es el mismo tono de la pared del mueble, un poquito más claro. Un poquito más claro, pero incluso techos los hemos pintado en el mismo tono, las barandillas de escalera, las puertas balacadas en el sí. mismo tono. Se nota más en los interruptores y en los Entonces, automáticos son blancos, se sí. contrasta más. Entras y se queda como un espacio muy, muy agradable y muy confortable. Sí, sí. Sí, y bien. las puertas que sean también al mismo color ha quedado sí. realmente muy bien. Esmaltadas. Esmaltadas, sí. Se nota. Sí, sí, sí. Han quedado muy finas y muy... Y luego el contraste, pues el color tan cálido también en tonos pardos del, sí. del suelo. Nada, y la encimera con, con, con estas vetas tan, tan bonitas. Sí, la encimera es un porcelánico de Decton. Y también ha quedado muy chula porque como ya esta veta marrón pues queda... que encaja muy bien con sí, el Sí, con, con todo. El, con todo. Con todo. Sí. Muy bien. Y luego la iluminación. La iluminación, pues jugando sí. con tiras de led integradas, con focos de arcos en negro, con estas dos eh, lamparitas de detalle. Mucha iluminación indirecta, también muy agradable para sí. estar luego en el salón y en la cocina. Cuando sí. quieres luz potente para poder cocinar, pues la tienes, y cuando no, pues tienes una iluminación indirecta que sirve para ver y es acogedora, pero ya está, sí. suficiente para todo, está bien. Y luego, fundamental, cuando un cliente eh, te deja trabajar, pero a la vez lo que he dicho alguna vez, sí. aporta, siempre aporta, sí, está pues bien. da gusto. Los resultados luego se, se notan. Se, se notan. Hay clientes que no dejáis trabajar y otros que. Que confían en sí. el profesional de la cocina o en el profesional de las reformas, pero bueno. ponen su granito de arena y de dirigiéndolos sí. un poco. Al final el resultado es acorde a lo que ellos quieren, sí. pero. Sí, sí. No, la, bueno. la verdad es que la cocina queda muy chula y mira cómo salen sale las pizzas de sí. Ilbuco. Sí, como estamos aquí en el barrio mirar Bueno, pues hemos sí. decidido, pues la cocina está sin estrenar, hemos decidido subir una pizza de Il Buco, un restaurante aquí cercano, con un estupendo Prosecco. <risa> que vamos Oye, a brindar Y Ese él. canto de la pizza está estupendo. Sí, ¿eh? sí. Y de electrodomésticos también muy interesante, porque esta mm. vez hemos utilizado unos electrodomésticos de una marca nueva que se llama Silverline. Entonces, de esos electrodomésticos, Alberto, yo creo que lo más interesante es la campana. La campana es un mm. campanón. Sí, pues es una marca nueva de electrodomésticos que eh, bueno, acaba de aterrizar como quien dice en España, en nueva en España. Y eh, son aparatos que bueno, se venden a través de estudio y cocina. Entonces son aparatos que no es eh, sobre todo nos aportan una gran relación calidad-precio-diseño. Es decir, no tienen que gastarse en publicidad, no tienen una gran red de ventas. sino es una red de ventas muy comedida en tamaño para que te llegue el producto con una excelente eh, relación que calidad-precio pero ves por ejemplo el horno y el micro pues son bien chulos entonces el micro pues es un microondas que fíjate que la apertura es electrónica que el interior del microondas es grande y eh, sobre todo que la estética del microondas lleva un marco que no lleva un marco tan cuadrado como microondas de otras marcas entonces pues bueno lo tienes bien y la campana pues bueno la campana y la placa lo más sorprendente de todo es la placa que la hacen en Tudela Tudela Navarra entonces ahí es donde se fabrica esta placa que va conexionada con la propia campana. Entonces se puede manejar la placa y la campana. O sea, la campana se puede manejar desde la propia placa y luego, aparte, tiene una botonera electrónica en la solapa, de manera que desde la propia botonera, pues limpia y rápidamente puedes manejar esa campana como tú quieras. Tiene otras muchas características. Iremos hablando de esta campana en los próximos vídeos porque. Ya sabéis que somos un poco rutinas en el sentido de que pues bueno cuando empieza a salir un producto en una cocina que sacamos en vídeo, a continuación sale durante mucho tiempo y sale durante mucho tiempo hasta que hay un producto que consideramos que lo supera. entonces Hoy por hoy, eh, prácticamente el 95% de las cocinas que hacemos están saliendo con esta campana integrada que está chula, que es electrónica, que lleva hasta un sensor de vapor para poder manejarse en forma automática. Ahora veréis en mesa aquí con estas fotos en este tramo de vídeo cómo está subiendo y bajando la potencia automáticamente y, y sobre todo que tiene un precio muy muy muy interesante, inferior al precio de eh, otros aparatos de marca conocida, pero no porque sean peores aparatos, sino simplemente porque pues bueno, está más limitada la cantidad de modelos y porque la estructura comercial de la marca es muy limitada. Entonces es limitada en cuanto a que está muy muy limitada, no que sea justa, sino a que, a que tiene su justo y exacto tamaño para tener un precio más competitivo que puedas tener. Esperamos que os haya gustado esta cocina. Si queréis contactar con Alberto Gerin, arquitecto, lo podéis hacer en su Instagram. Nos dejamos aquí en la descripción. gerin bajo gerin, escrito h a ja S, Sí, más o ja menos. Está abajo en la descripción. <risas> gerin bajo, arquitectura. Y si no, es su dirección de correo electrónico que es gerin.arquiret.es. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias sí. por venir, Alberto. Muchas gracias a ti, Sergio. Chao. Chao. Adiós. Feliz Chao. Navidad a todos. Adiós.